Y así recibieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Florida International University, en los Estados Unidos, donde eh, apareció por allá para recoger un premio que supuestamente le hicieron en medio de un homenaje. Pues allí un ciudadano, un ciudadano informado, salió y lo recibió a gritos y eh, diciéndole eh, lo que ustedes van a ver aquí a continuación. En Chile no hay casa presidencial. Entonces todos los presidentes... Yo, total esta figura que ¡Mueren! ¡Que no lo dejen que discuta conmigo! ¡Que no lo que discuta conmigo! ¡Perdón, perdón! ¡Hay mucha cobardía! ¡No tienen argumentos! ¡Son cobardes! ¡No permiten la discusión! Simplemente, Macartizan, invítalos, invítalos a discutir conmigo. Yo ense, enseguida tengo enseguida tengo una clase y me hará mucho gusto que estén allí para no interrumpir este acto y discutir con ellos en esta clase. Es que han cogido un viciecito, estimulado por el extremismo de izquierda de bueno, luego de esto, pues, eh, muy uh, machito, digamos, este señor se para a enfrentar porque ve que el ciudadano está solo y que él está siendo aplaudido, lógicamente, por un grupo de gente ultraderecha que están ahí haciéndole seguimiento a su evento de homenaje y eh, eh, muy machito, pues, sale a decir que vengan y, y, de, y demos el debate, pero ¿por qué él no da el debate en Colombia? porque él en Colombia sí bloquea a la gente cuando le salen al debate? Y luego del bloqueo, pues, manda una, un, mens un mensaje en muchos casos amenazantes, porque... Álvaro Uribe no le sale al debate en Colombia, esa es la pregunta, bueno, ahí les dejo ese video, felicitaciones al ciudadano, un abrazo, soy General Uzuka. síganme en mis redes sociales, chao, chao, chao, chao.